Eh, ...soy José Antonio Palomo, soy profesor de Ciencias Sociales... ...en el Instituto Tierra Blanca de la Zarza... ...en la provincia de Badajoz... ...llevo allí unos 10 cursos... ...y bueno, me encuentro... ...me encuentro muy a gusto en este centro... ...el REA aborda, eh, titulamos la última Neardental... ...aborda esa etapa de final de existencia de los Neardentales... ...y el encuentro con, eh, con el sapien moderno en el, en el contexto europeo... ...además está enfocado de una manera que pueden eh, elegir una serie de, de tareas... ...descartar otras, eh, en fin, es moldeable. Prefiero trabajar este tipo de recursos con eh, grupos de, de escolares, de alumnos... De, la, ...de los primeros cursos, concretamente de primero de la ESO... ...y por otra parte mi experiencia docente me indica que... ...es precisamente la etapa de la prehistoria... ...y más concretamente el Paleolítico... ...la que más interés despierta en ellos... ...me refiero a los alumnos de toda la, de toda la ESO... ...particularmente el Paleolítico... ...les atrae mucho. Sí, eh, a principio de curso... ...la orientadora de nuestro centro, Lola Salguero... Eh, ...nos propuso constituir un grupo de trabajo... Eh, ...para presentar una solicitud al programa... ...Creación de Recursos Educativos Abiertos, CREA... La idea era trabajar principalmente las funciones ejecutivas con los alumnos y la propuesta fue aceptada, así que nos pusimos manos a la obra. La labor de Milagros en este caso ha sido ya digo esencial porque nos ha estado orientando, nos ha estado revisando las distintas desde la propuesta inicial que con su ayuda hemos podido mejorar y luego las distintas versiones que compartíamos con ella y ella la, la supervisaba y nos indicaba algunas sugerencias que a mí siempre me han parecido muy oportunas. Los recursos educativos abiertos incorporan .muchísimos recursos interactivos. .que atrapan rápidamente la atención del alumnado. .que les ayuda a trabajar de manera cooperativa. .es esencial, es esencial incorporar todo ese tipo de recursos. Eh, .digitales al aula. En mi caso he creado de cero, pero tengo que, tengo que reconocer que previamente, puesto que desconocía este tipo de, de, de actividades, eh, previamente estuve eh, visitando... Eh, diferentes creas que ya están publicados en la, página, en la página del proyecto y me sirvieron, por supuesto, me sirvieron de, de ayuda y orientación. Eh, quisiera animar a los eh, docentes que puedan desarrollar este, este REA, la última near dental o cualquier otro. Eh, ...que si lo desarrollan en el aula, eh, en el próximo curso ya... Eh, ...que se pongan en contacto con el programa CREA... ...y que, mmm, bueno, nos cuenten cuál ha sido su experiencia... ...con los alumnos, cómo lo han recibido... ...si les ha resultado útil... ...si lo han tenido que modificar, etcétera... So, ...que pueden elaborar ellos mismos... Eh, ...como ha sido nuestro caso, de cero, a partir de cero... ...pero que también no olvidemos que los REA pueden ser eh, descargados... ...y moldeados, eh, modificados, eh, según los intereses de cada profesor".